Así nos quiere el Señor, para eso Dios la vio, no para que andemos tristes. Por ahí dicen que de repente nos da no sé qué, ver a los católicos, que dicen que son de alegría, que Jesús resucitó y andan todos amargados con una cara. Y cuando cantan, vienen con alegría, con una cara de tristeza, demuestren con su vida, me decía un, un alumno. hermanas demuestren con su vida, profe. Que son alegres porque llevan al Señor adentro lo que usted nos dice, demuéstralo no solo con palabras. Sino que en la realidad de su vida ustedes vayan transmitiendo la alegría del Señor. La alegría del Jesús resucitado. De que Jesús está vivo, está ahí para ayudarnos. Pero transmítalo no solo de palabra, sino que también con tus gestos, también con tu manera de ser. Y aquí vamos a ver qué nos dicen la palabra de Dios y en Proverbios, que son cosas cortitas, cortitas, que nos ayudan miren, Proverbios 22 dice corazón alegre hace bien al cuerpo espíritu deprimido seca los huesos palabra de Dios está en la Biblia, corazón alegre hace bien al cuerpo entero tu carita se llena ah, de alegría tu cuerpo, andas bien andas alegre, entonces yo no sé qué pasa, pero ando liberita al revés, el cuerpo, el espíritu deprimido seca los huesos. Hay muchas, muchas, ya científicamente, hermanos queridos, comprobado de que muchas enfermedades físicas de nuestro cuerpo, especialmente los dolores a nuestros huesitos, son faltas de perdón. Y estar falta de perdón ando triste, ando realmente adolorido, ando amargado, ando ahí para adentro pateando las piedras, como dice uno. Y eso, nuestro cuerpo lo va sintiendo. Y los huesitos son los primeros. Y eso es muchos, muchos testimonios. Quien retiro, quien vista, hay personas que a veces ni se han podido mover. Y se han conversado, ha llegado a alguien a conversar, le ha dicho cómo está tu vida y la ven que es muy amargada y que el perdón al padre, que ya se murieron, que el hijo, que el hermano, que el sobrino, que el vecino, que el jefe está lleno de, de cosas que me han pasado, terrible, terrible, pero no ha perdonado y le da vuelta como el perrito lorterano a todos y eso es lo que Satanás propone y está ahí. Pero mira lo que te hizo, cómo lo vas a llamar por teléfono, no, cómo va a ir a su casa, si mira, mira lo que dijo de ti, y te está ahí recordando todo lo malo, pero también hay cosas buenas, y piensa en ti, piensa en mí, Dios, que aquí hice algo, acá hice otra cosa, y hay tantas cosas que yo también he podido ir a otro y quiero que me perdonen, que me entiendan, así que hermano, alegría del perdón, Pidámosle al Señor la gracia del perdón, porque es una gracia, una gracia, señora, ayúdame a perdonar. Yo digo, sí, está perdonado. <risa> Pero dentro, no, de corazón. Y eso es un proceso también largo. Pidámosle a ella, ese amado que sea, cumpla en nosotros eso que dice por ahí en Filipenses. Estén alegres siempre, nos repito, estén siempre alegres en el Señor. Así que ese mensaje para hoy que nos tengamos en una alegría esperanzadora de la confianza en el Señor. De a poco. mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, ya al fin yo comprendí que estabas vivo, porque tú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 y en medio de las estrellas de a poco, te ganaste mi cariño. Y a poco me mostraste tú el camino